Tasaciones Hipotecarias es una sociedad de tasación que básicamente se dedica a tasar eh, inmuebles. Mi trabajo consiste en dar soporte a la red externa de tasadores a nivel estatal y darle la cobertura ante incidencias que se puedan producir para que desarrollen su trabajo. Los problemas empiezan desde el primer momento en que mi empresa es vendida por la multinacional JLL al grupo Atevalor. En ese momento pues, eh, ya vemos que el equipo directivo pues, no, no está acostumbrada a tratar con la representación de los trabajadores y en el, eh, empiezan a surgir determinadas desavenencias. Es evidente que yo no gozaba de la simpatía de, de la dirección de la empresa eh, por, por mi actividad, pero eh, yo tengo un problema eh, médico, entonces eh, me da la baja y bueno, mmm, cuando me incorporo al puesto de trabajo, a los pocos días me encuentro con un expediente disciplinario que, que bueno, básicamente eh, se me acusa de haber simulado una enfermedad. esta actitud agresiva y hostil contra nuestro compañero que desde luego no puede quedar sin respuesta por parte de nuestro sindicato así es como actúa la familia de Atevalor, que no te valora, te despide No existe interlocución con la empresa se niega totalmente a, a tratar cualquier cosa con nosotros, motivo por el cual pues nos vemos obligados a empezar a poner denuncias a la inspección de trabajo eh, por distintas eh, materias, como puede ser información, que se nos tiene que facilitar, tema de prevención de riesgos, no estaba hecha la evaluación de riesgos cuando llegamos a las nuevas oficinas, hemos estado así un año, en fin, son numerosas las denuncias, no negocian con nosotros cuando así lo establece la ley. El clima en la empresa, en tasaciones hipotecarias, eh, se ha visto bastante degradado desde que nos incorporamos al grupo Atevalor hace un año. La gente no, no está contenta, eh, nos fiscalizan mucho... Eh, las horas de entrada, las horas de salida, cuando nos levantamos de la mesa a fumar o a ir al baño, los equipos informáticos eh, cuando nos conectamos, cosas tan básicas con las que llevamos to toda la vida sin tener ningún tipo de problema. Los trabajadores nos estamos viendo pues nuestros derechos un poco mermados. Eh, los compañeros y compañeras de la sección sindical de tasaciones hipotecarias acudieron a la federación de banca porque entendían que las relaciones laborales entre la sección y la empresa no bueno, eran las más idóneas. Entonces acudieron a la federación para que nosotros intermediásemos con la empresa para un poco solucionar el problema. Los comportamientos eh, anómalos, o eh, incluso estaríamos eh, sin confundirnos mucho, decir ilegales eh, contra los compañeros y compañeras de la sección sindical, pues fue, por ejemplo, por ejemplo, querer fiscalizarle las horas sindicales a que dedican el tiempo sindical, eh, por ejemplo, o no atender eh, escrito, no atender eh, cosas tan básicas como negociar una estabilidad de jornada para los compañeros y compañeras que tienen necesidades de conciliación. Dos personas, entre las cuales, entre las cuales me incluyo, eh, decidimos demandar a la empresa. Dos madres solteras con hijos menores, y que necesitábamos urgentemente, por nuestras circunstancias, eh, eh, poder, poder conciliar y trabajar ese, esos, días, esos días en casa. Y finalmente, eh, esta tenido que, ha tenido que ceder y concedernos ese derecho. Ha sido una relación tóxica que ha desencadenado pues, eh, con la peor de las eh, soluciones que ha sido pues, represaliar a nuestro compañero por tratar de defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de tasaciones hipotecarias. Desde CGT exigimos, como no puede ser otra manera, la readmisión del compañero y el cese de esa actitud antisindical y un poco, por decirlo así, volver a empezar, aunque sea desde cero, a trabajar en, en aras de que, al fin y al cabo, los trabajadores y trabajadoras se sientan contentos, se sientan a gusto y la, que al final eso redunda, no cabe la menor duda, en una mejor eh, productividad de los trabajadores. Sobre todo respeto, respeto a quienes hemos sido elegidos mayoritariamente. Eh, tenemos el 100% de representación en la empresa, respeto a los delegados, pero mm, por ende a los derechos de los trabajadores, cosa que ahora mismo vemos que está bastante en entredicho. A cualquier trabajador de, de cualquier empresa lo que le recomendaría primero que se asesorara, ¿vale? para eso están las secciones sindicales en las empresas y en segundo lugar eh, que no se que no se achante o que no se reprima porque la empresa eh, crea que la empresa va a tomar medidas o acciones contra, contra él. Sobre todo que luche por sus, por sus derechos. Porque los derechos que no se defienden y los derechos que no se ejercen se acaban perdiendo. Por tanto, eh, ante esa disyuntiva lo mejor es ponerte en tu sitio. Eh, si tienes que generar conflictividad con la empresa hay que, hay que generarla porque si no va a pasar por encima de ti.